Agradece tanta gente aquí pues, para eso, ¿no? para debatir que, que es lo más sano que puede tener una organización que se llame democrática. Eh, bueno, el documento que nosotras presentamos eh, quiere hacer de alguna manera una reflexión un tanto práctica eh, de la experiencia que hemos tenido este último tiempo, tanto los ayuntamientos como en el Parlamento, vinculado a cómo nos relacionamos con los colectivos que de alguna manera acceden a nosotros o se vinculan con nosotros porque ven. Eh, nos ven como un altavoz posible de sus luchas, eh, pero que en esa, en esa demanda, pues, ¿qué, qué hacemos nosotros con, con eso? ¿no? De alguna manera, lo que venimos a plantear, de un modo muy resumido, eh, es que en Podemos siempre hemos tenido, de alguna manera, una cierta doble pulsión, ¿no? Entre eh, estamos en los movimientos solos o estamos en las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, todos entendemos, todas entendemos que eso es una falsa dicotomía y que aquella frase que muchas veces hemos mencionado de un pie en las instituciones y miles de en las calles, lo que dice es precisamente ¿no? eso, que no es, que es una falsa dicotomía o un falso dilema, eh, que lo que hay que pensar o reflexionar es qué es que práctica construimos o hacemos desde las instituciones, que no sea meramente la de la representación, eh, sino la de la construcción de potencia social, de alianza social, de potenciamiento de las luchas y de los conflictos, ¿no? Que, no es una, que es una falsa dicotomía en realidad y que lo que hay que realmente pensar es en, en eso, ¿no? en para qué estamos en las instituciones desde una posición u, u otra. ¿no? De alguna manera, pues, resumía, resumíamos en el texto algunos aprendizajes que hemos tenido este último tiempo que tienen que ver con, con, esa, con qué significa esa, esa práctica radical de articulación con los colectivos desde las instituciones eh, y bueno, sacábamos como algunos aprendizajes, digamos, de la experiencia que tienen que ver con eh, de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal, porque de ambas cosas eh, se aprende, ¿no? Eh, y pues, descubríamos de alguna manera pues, cuatro cosas que, que tienen que ver con, con, mm, bueno, con, con cosas que nos sirven para pensar también en adelante, que es eh, la, la, la dicotomía también falsa entre eh, la respuesta necesaria permanente a lo urgente, que tiene que ver con la agenda de medios, con, con todos los colectivos que, que necesitan que te presenten una iniciativa y demás, o lo que es realmente importante, ¿no? Eh, que tiene que ver con cómo potenciamos o cómo utilizamos esta caja de herramientas que nos da la institución, esa visibilidad y demás, para potenciar la lucha, para construir empoderamiento social, para generar alianzas que nos permitan poner en cuestión las mismas instituciones que tienen sus limitaciones. Eh, salirnos de la lógica de representación en la que muchas veces, porque es, es normal porque la sociedad piensa en esos términos ¿no? ven a los cargos públicos como representantes de ¿no? esto de ser el altavoz, bueno, cuestionar también el hecho de ser el altavoz, o sea, no solo somos altavoces somos altavoces, pero también tenemos que utilizar esa voz que tenemos para dársela al resto ¿no? y para que, para que a partir de ahí pues se puedan potenciar y construir eh, fuerzas sociales que permitan pues, cambiar los toques para el mínimo. Eh, salir de la lógica del acompañamiento eh, de la, del liderazgo individual, pues va a irnos a una lógica de, de acompañamiento colectivo en el que no solamente representemos y presentemos montones de iniciativas y demás que se quedan ahí, sino que acompañemos colectivamente los conflictos y que bueno que, que seamos herramientas también para eso. ¿no? Y salirnos también de la lógica del todo-nada, o sea, o estamos to en todo ¿no? o sea sea de los movimientos o de la institución en todo o no estamos en absolutamente nada porque vamos, nos hacemos la foto, nos vamos qué bonito ha quedado, hemos construido ahí parece que hemos estado en el conflicto y demás pero en verdad solo hemos estado o, anecdóticamente ¿no? y por otro lado y volviendo a la cuestión de lo urgente y lo importante eh, bueno pero después como vamos a tener un punto para debatir sobre esto de cómo nos relacionamos con el movimiento pues lo podemos discutir ahí solamente introducir una idea eh, que nosotros estamos para conseguir victoria. O sea, para conseguir victoria para la gente que se organiza, que lucha y que defiende. Eh, y en eso pues, hay una frase de los pensionistas que me parece que no nos tenemos que olvidar nunca. Y es la de, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, eso no lo apliquemos a todos. Es decir, nosotros creo que en este nuevo periodo no tenemos que caer en el error, que es muy fácil caer en ese error, eh, de al estar en un gobierno, pues entender que no podemos criticarlo. Entonces, porque en el momento que caigamos en ese lugar, y eso no va a ser útil para nuestra gente en el gobierno, cuando caigamos en ese lugar es cuando vamos a, a morir definitivamente. Porque si no permitimos o no potenciamos la crítica social, la construcción de movimientos en torno a, a ciertas demandas fundamentales, pues lo que vamos a quedar pues es que no va a haber presión, no va a haber ninguna presión eh, ni elementos eh, que permitan pues, Disputar nada, pues porque ya va a estar todo perdido, ¿no? Solamente será negociar con las élites. Y ahí estamos muertos. Así que no, eso, Gracias.